Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Papajigomon y hoy os traigo un nuevo gameplay, así que espero que os guste dentro vídeo está Diola, Diola y adiós eh? Adiós Bye <risa> pretenden ponerse por aquí Ahora lo veo <risa> Vale, uno <risa> Por la espaldita Vale, dos <risa> <risa> La puta, tío Uff, que te quedas hasta jugada ahí seguro. ¿no? Miedo me da. O sea, miedo me da. a ver si por qué no llega la, la escopeta. ¿Vale? <risa> LOL <risa> ¿Esto qué cojones es, tío? ¿Todo el mundo viene aquí o qué pasa, tío? <risa> Qué triste, Dios mío Si no te he tirado ni lo... Ni te ha dado la gelouda, tío Pero ni te ha dado, te lo prometo Que ni te ha dado, tío Venga, yo también me arriesgo ¿Por qué no? Por un gilipollas más Que venga aquí A tocar las pelotas, tío Hijo de puta, tío. El hombre pollo, tío. ¿Qué coño, tío? Pero qué cojones. Así. Ah, Voy a aprovechar de estos dos ya. Se van a aprovechar de mí, una de dos. Porque este es jodido, ¿eh? muerte por la tormenta. Tío. Vaya, Taylor, vaya partidita, macho. la gran puta la peña Oh, oh, qué buena. Oh my god, eso es increíble. Tiene pegan el puto hardware! What the fuck, nice. guys! <laughs> ¡Amazing, tío! ¡Fucking Amazing, tío. Fucking amazing. Ah, buenísimo tío <risa> <risa> de todos modos quiero ver cómo es eso tío quiero ver Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Mira, miradlo, eh. Miradlo, está ahí. Arco GG. Vale, vale. Arco GG. GG. Por Archi HD. Y vemos que le pasa a Archi HD en la puta face. Vale, cambio de fusil. Está a un toque. Literalmente, eh. ¿Pero cómo ha muerto? O sea, esto es magistral LOL ¡Ahí! ¡La polla! la pollísima, tío, la pollísima